Vamos a continuar. Comparto de nuevo. Este es un caso muy sencillo de ecuaciones diferenciales acopladas. Pues como el objetivo es transformar la ecuación diferencial ordinaria en ecuaciones algebraicas, pues en un ejemplo tan sencillo se muestra de inmediato. De momento, vamos a dejar las condiciones iniciales escritas tal cual, eh, van a tener barra las transformadas. Entonces, aquí tenemos x, y y eh, qué más, x, y. Es que son dos nada más. Es que hay uno. A ver, más ad, bueno, más adelante va a aparecer uno de tres. Según recuerdo. Entonces, dejo estas condiciones hasta el final. Y tienen que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas algebraico. De las transformadas. Entonces, al reacomodar todo factorizando las condiciones iniciales de esta forma, da que aquí debe haber un coseno y aquí debe haber un seno. Pero, ¿qué es lo que va a aparecer en la inversa? Pues este, esto, esto, como son constantes, tanto y valor de se, ser y que valora se valoran en ser, son constantes, aparecen de esta manera. Bien. Entonces, este, y claro, aquí nada más se da el ejemplo del, del despeje de, de la transformada de X. Y entonces, se puede expresar de este modo y solo en caso de que indiquen claramente cuánto va a valer X en 0 y cuánto va a valer Y en 0, tienen una solución definitiva. ¿Sí? El hecho de de no dar las condiciones desde el principio, pues me impide simplificar las ecuaciones como pueden ver. Aquí es, si esto fuera cero, pues ya había simplificado esta ecuación bastante. Eh, y eso de llevárselas hasta el final no es lo más cómodo posible. ¿Sí? Eso, se, eso les decía a ustedes cuando la, tenía que evaluar en otros lugares y no en el... En, en t igual a 0 o en x igual a 0, dependiendo cómo lo esté manejando. Aquí, aquí esté, ¿verdad? Entonces en t igual a 0. Cuando uno quiere evaluar en t igual a 0, entonces estas constantes que aparecen aquí las utilizo para evaluar, por ejemplo, en t igual a 6. Le pongo un 6 aquí, un 6 acá. Ay, pero bueno, ¿cuánto vale la función? Digamos que vale 1. Entonces acá le pongo un 6 aquí y un 6 acá. Y vale 2, etc. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y las tengo que resolver. Bien. Es la manera de adaptarlo en general. Pero si me las dan desde el principio es mejor para estar manejando ya el álgebra para despejar cada una de las dos variables. Bueno, después de esto observemos que la transformada de la delta de Dirac también va a ser muy importante. Es un exponencial menos ST0. Y T0 debe de ser o cero o mayor que cero. Si sí, recuerden que hay posibilidades de, de que sea cero. Entonces, en ese caso, la transformada de la plaza, de la delta de Dirac, que tiene pura T, es un 1. Bien, entonces eso hay que recordarlo. Y si yo quiero calcular la inversa y veo una exponencial así, hay que recordar que es la delta de Dirac de menos, de T menos T0. Bien. Ah, claro, esto es importante, ¿no? no se los había dicho. Si se tiene una constante C, la inversa de una constante es la delta de Dirac. Porque recuerden que cuando T índice 0 es 0, me da un 1. Entonces, la inversa de una constante es C por la delta de Dirac. Bien, entonces vamos a hablar de una fuerza impulsiva, en la cual aparece una fuerza de Dirac. O sea, aquí, eh, digamos, a una cuerda le pueden dar un golpe infinitamente grande. Bien, tomen la transformada de la segunda derivada y sería todo esto. Aquí están las condiciones iniciales que obliga a escribir la transformada de Laplace. Y entonces la transformada de Laplace de la delta de Dirac con t0 igual a 0. Es un 1 y por tanto me queda esta constante. O bien la transformada de Laplace de una constante por la delta de Didac con T0 igual a 0 es la constante misma. Ahora, si yo pongo estas condiciones iniciales, la ecuación este 0 y este 0, la transformada tiene esta forma. Y por tanto, al tomar la inversa, me da t a la 1. Les digo t a la 1 porque recuerden aquella fórmula de t a la n. La inversa es t a la 1. Bien, entonces, si yo tomo la derivada de esta solución, me va a dar una velocidad que es constante. Bien, entonces... Tiene una aceleración infinitamente grande este cuerpo y después de que se le dio el golpe, por falta de fricción, se mueve a velocidad constante igual a P entre M relacionada con sumas. Bien, ese es el resultado. Y la aceleración es cero. Sí, porque se va a velocidad constante, no hay cambio para nada. Bien, vamos a ver más propiedades. Imaginen ustedes que en lugar de tomar S, toman el exponencial de esta manera. Entonces la transformada va a aparecer en la forma en que contiene el argumento S menos A. ¿En qué casos podemos encontrar esto? ¿Qué tal si tienen una función que tiene esta forma? O que ustedes observan que se puede factorizar un exponencial y toma esta forma. Entonces, en realidad van a tener que escribir la transformada de esta función con el argumento escrito de este modo. Sí, o sea, tienen una función que es todo esto y ven la posibilidad de que se factorice un exponencial y finalmente eh, la transformada de todo esto se puede escribir de esta manera. Visto de otro modo, vamos a verlo a la inversa que esto también es muy útil. Entonces, si yo puedo acomodar la función de manera tal que aparezcan como argumentos S menos A. Entonces la inversa de esta función va a ser la inversa de la función multiplicada por el exponencial e a la t. Noten que hay un cambio de signo. Esto que estamos hablando aquí ya lo platicamos. Ya lo platicamos porque me voy a regresar, voy a mover la página. que lo vimos aquí noten que aquí aparece S menos K como esta es la función más sencilla entonces su inversa va a ser E a la KT y esta su inversa va a ser E a la menos KT y eso es a lo que se refiere ese problema Bien. Bueno, más adelante creo que les voy a dar un ejemplo, porque les puedo dar un ejemplo general de lo que ven aquí. ¿Qué tal si en, en lugar de. de s cuadrado más k cuadrada, yo le pongo en medio un. 2s entonces yo completo cuadrados me queda que lo puedo completar con un 1 me queda s más 1 al cuadrado menos 1 más k cuadrada cuál sería su inversa en ese caso en la inversa, el exponente va a ser e a la menos t y el coseno, en lugar de tener k cuadrada, va a tener la raíz de k cuadrada menos 1. Así, drásticamente cambia este tipo de problemas. Pero el hecho es de que si yo completo cuadrados cuando aparece un 2s aquí, después de completar cuadrados, es el término que me da el valor del exponente. ¿Cómo me lo dice eh, este, esta función que acabamos de ver? Esta de aquí. Es lo que me está diciendo. Entonces, miren... Después de completar cuadrados me queda lo que ven aquí. Pues esto tiene que ver con el exponencial. Y lo que resulte acá, le saco raíz y es lo que tiene que ver con la función trigonométrica. Igual es si es función hiperbólica, nada más que ahí tiene que haber una diferencia de signos en este lugar. ¿sí? En el caso del coseno tiene que haber S menos A. Entonces les voy a dar un caso en que nos vamos a hacer pelotas todos, pero es que así es. Tengo este denominador y quiero calcular su inversa. Así como está, como no tengo tablas, no puedo. Hay tablas que si presentan esto, revisen las tablas que les di. También trae transformadas de Laplace. El hecho es de que aquí yo me las voy a arreglar solo y completo cuadrados como ven. Y acá hago la corrección. Bien. Entonces me queda lo que ven aquí menos un cuarto. ¿Sí? Entonces lo que parecía ser una función trigonométrica resulta ser una función hiperbólica. ¿Sí? O sea, no se dejen llevar por las apariencias. Y el signo menos es el que aparece en el exponente, un menos tres medios, acá está escrito. Bien, y le saco raíz y me da el un medio, ese es el ejemplo, para el cálculo de la inversa. Vamos con un segundo ejemplo a ver qué nos depara el futuro con él. Aquí hay un 2 al frente, Recuerden que para completar cuadrados tengo que factorizar el 2, si no, no puedo completar cuadrados. Entonces es 2 por abro corchetes S al cuadrado más 5 medios de S más 5 cuartos elevados al cuadrado y hago la corrección, pero dentro del pared del corchete. Hago la corrección adentro del corchete, porque todavía tengo que multiplicarlo por dos. no puedo sacarlo así nomás. Entonces, ay, no lo puedo creer que... <ríe> le faltó el 2 aquí, se los estoy diciendo y le faltó el 2 aquí. Ahí donde está el cursor, le faltó el 2. Déjeme ver si hice bien el cálculo del término al final. A ver, acá tengo, debería de ser 2 por 5 cuartos al cuadrado menos 3 medios. Entonces esto es igual a 25 entre, eh, son 16 entre 8, menos... menos tres medios. Entonces son 25, no, menos 25. Menos 24. Menos 49. 16 avos, dice ahí. Ay, está mal. son dos, debe ser 25 octavos pues está mal ese 16. A ver, revísenlo por favor aquí hay que este, hacer el, el cálculo correcto precisamente por eso uso los, los corchetes pero aquí ya se me escapó completamente ese término Bien, ahora, este, hay que tener mucho cuidado porque esta no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque lo que aparece aquí no son cinco cuartos, aparece un cinco nada más. Sí, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, eh, para empezar, el un medio lo pongo afuera y este... Le pongo el 5 cuartos que necesito, pero se los resto y se los sumo, le sumo el 5. Entonces tengo que separarlo en dos términos. Entonces noten que este va a ser un coseno hiperbólico y esto tiene que ser un seno hiperbólico solo si pongo aquí arriba la raíz de lo que está aquí abajo. ¿Sí? Pero recuerden que este, creo que está mal calculado es esa parte del denominador el hecho es de que de todos hago una corrección para que esto suceda entonces esto ya es un seno hiperbólico y el exponencial va a tener e a la menos 5 cuartos de t multiplicando al seno hiperbólico de 7 cuartos de t y en este caso es el correspondiente, pero el coseno. Noten que aquí hay este, cuatro séptimos multiplicando a 15 octavos. Entonces el resultado debería de ser este. Pero recuerden que el denominador está mal, es que no deberían de ser este, 49 dieciséisavos, sino, según yo, debería ser 2 por 54 elevado al cuadrado. Eso me da 25, 16avos por 2, son 25 octavos. Y los 25 octavos, si los tengo que le tengo que restar 3, o sea, a menos 25 octavos le debo restar 3. Eso hay que corregirles. Bien, pero si sí les quedó claro el procedimiento. Tengo que trabajar mucho, ¿eh? Para hacerlo a mano. Ahora hay tablas, pueden revisen, hay tablas en que les presentan todo. No sé si todas presenten el 2 que está aquí al frente, pero en todo caso lo factorizo y ya tengo los valores que me están pidiendo. Y todo depende de qué tan completas son las tablas. Bien, entonces este. Revísenlo, por favor, revisen este problema, pero es algo que debo hacer para dar la respuesta a mano. Hay que hacer muchas correcciones. Y acá como no me quedó como quería, tuve que sumar y restar términos y eso me obliga a separar todo en dos términos. Eso es clave en el proceso. <coughs> Bien, vamos a ver el problema del oscilador amortiguado. Ahora sí aparece una primera derivada. Y en, en este caso nos dicen que a ese oscilador se le da una perturbación inicial hasta X, su índice cero, y su derivada vale cero. Entonces ya, ya no utilizo la derivada. Inmediatamente la pongo cero en el desarrollo que voy haciendo. Pues supongo que yo ya sé eh, cuál es la transformada de una derivada de segundo orden, de primer orden, etc. Nos pues quedan escritos de este modo. Y noten aquí cómo, al, al tener el amortiguamiento, va a aparecer un polinomio para S. Sí, la S tiene un polinomio que se puede escribir de esta forma. Y en el numerador tiene más. Tiene un polinomio también, pero es de primer orden para la S. Bien, entonces me doy cuenta de que en este caso en el numerador no tengo, a pesar de haber factorizado la M, no tengo el mismo coeficiente que acá. Este coeficiente, recuerden, salió de haber completado cuadrados y la omega 1 salió de hacer las correcciones y sumarle la K. Bien, entonces nada más por este Chirris que difiere. Tengo que separar este en dos términos. Uno que es un medio y se lo sumo a un medio. Y ese un medio es el que me arruina las cosas. Porque tengo que poner dos términos en total. Pero este lo que requiere es que en el numerador se le escriba la raíz de lo que aparece acá. ¿Sí? Recuerden que la omega 1 al cuadrado tiene que ver con la K y la corrección que se hizo de acá. Bien, entonces eso es lo que debe poner en el numerador. Y todo lo demás lo debo de hacer a un lado. Y la corrección que hago por el, la omega 1 que puse es ponerla acá abajo. Entonces ya puedo sacar la inversa. El exponencial debe de llevar menos b entre 2m, lo cual es razonable porque hay es la fricción. La fricción va haciendo que la, la amplitud de la oscilación sea cada vez más pequeña. Bien, y luego eh, la función trigonométrica, porque tiene un signo más aquí, es trigonométrica, es la coseno, que escribe de este modo, y la seno se va a escribir de este modo con los términos constantes afuera. Esa sería la solución. Y la omega 1 tiene esta forma. Bien, entonces esta es la manera en que se terminan estos problemas. Y aquí, eh, por lo, los pocos términos que me sé de las tablas, eh, se pudo hacer un poco más rápido. Bien. Vamos a ver la propiedad de traslación. Imaginen ustedes que hay una función que ya es transformada o a la cual le quiero calcular su inversa y observo que le puedo factorizar un exponencial como está aquí. Entonces, yo, yo sé cuál es la, este, la inversa de la f, en este caso particular. Entonces lo escribo en forma de integral. Y además le sumo lo que ven aquí. Eso significa que estoy haciendo una transformada, pero no en t, sino en t más b. Desde el punto de vista del exponencial. Entonces eso significa como eh, la t tiene que ser mayor que cero. Significa que la f se puede escribir de esta manera si hacen el cambio de variable correspondiente. Entonces, esto también se puede escribir como una función escalón multiplicando la función original. Sí, recuerden que la función escalón es 0 y se vuelve 1 hasta que tau es mayor que b. Esa es la función escalón o de Heaviside. Solo cuando tau es mayor que b es cuando es distinta de cero. Entonces, si tengo una función escalón, lo puedo escribir su transformada de esta manera, O se ya visto de otro modo. Otra manera de escribir esto es cambiando los límites de integración. ¿Sí? Que quitarse la función escalón e iniciar la integral desde B, desde esta B. Ah, pues acá está, perdón. Es que este me lo salté visualmente, lo salté. Bien, y eso se debe a que la T debe de ser mayor que cero para que esto funcione. Bien, antes supusimos que f de t es igual a cero si t es menor que cero. Con el teorema de traslación de Heaviside, f de tau menos b es igual a cero si la tau se encuentra entre 0 y b. Entonces la transformada de tau menos b puede tomar esta forma. Aquí vamos a dar un ejemplo de ondas electromagnéticas, porque recuerden que si la onda electromagnética no tiene velocidad infinita, como se pensaba hace varios siglos, entonces, este, si tiene velocidad finita, va a haber un punto a partir del cual todavía no llega la onda. Entonces, ahí la, la función debe de ser cero. Entonces, vamos a ver esa, este, esa propiedad de causa y efecto, y hasta dónde llega ese efecto, ¿no? Entonces es una onda transversal que se propaga en la dirección X con un campo E. Se toma la transformada de Laplace en T con las condiciones que el campo eléctrico en, y y, en T igual a cero, es cero, y la derivada del campo es cero también en T cero. Además, vamos a suponer que en X igual a cero tenemos esta función temporal y la onda debe de ser finita en este lugar, en la región donde debe aparecer. Recuerden que cuando se dice que debe ser finita es una condición física de que pues, ningún ente físico debe de ser infinito. Eso lo vamos a tomar en cuenta de acuerdo a la solución que aparezca. Entonces, primero de la segunda derivada temporal nos van quedando estos términos. Y al final nos queda nada más lo que ven aquí, esta ecuación diferencial ordinaria es en sí. La solución de esa ecuación diferencial es esta que está aquí. Y vamos a ver qué sucede con las constantes. En primer lugar, C subíndice 2 debe de ser 0 por la condición física que platicábamos, y que cuando X crece esto va a crecer sin cota, entonces C2 debe de ser cero. Y la otra es la que sobrevive. Y por otro lado, tenemos que tomar la transformada de esta condición que está dando en X igual a cero. La transformada temporal de esa condición, es más, perdonen, por eso no se los dije, pero por eso se toma la transformada temporal, porque tengo una condición de frontera temporal, pues tomo la transformada de ella y le voy a llamar F minúscula. Y por eso la solución que ven aquí. Entonces, como ven, aparece una función multiplicando un exponencial. Y, claro, acá tiene una notación distinta, pero es, es semejante a lo que estamos viendo acá. Bien. Anoten ah, además que debe tener signo menos. Bien, entonces, en ese caso... Si el tiempo es mayor que X entre B, que es la velocidad de la onda, tiene esta solución. Pero si el tiempo es menor al punto en que debió llegar, o sea que si yo despejo X, me queda que Bt es menor que X, o sea que X está más lejos de donde va la onda, pues todo debe de ser cero. Ahora, hay que hacer los cambios correspondientes para tener el caso en que aparece menos, eh, un más, perdón, aquí. Entonces, ahí tienen que cambiar el argumento con el menos en, en este miembro derecho. Ahora, también hay que tener cuidado, este, en, en muchas ecuaciones que estudiamos en este curso, tienen coeficientes variables. Entonces, el coeficiente variable multiplicando una derivada, pues también hay que tomarle su transformada, aunque en esos casos es más complejo. Entonces, les voy a mostrar una tabla que armé, de en algún lugar lo saqué, Esto, o fui completando de aquí allá. Entonces, les doy la función, y esta sería la transformada. Imagínense que tienen la ecuación de Bessel de orden cero, en donde la X este, aparece dividida una vez y que tienen que tomarle la transformada porque les querían, no la conocían, pero querían tomar la transformada de plaza a ver si logran algo. Entonces resulta que la ecuación diferencial de segundo orden la estoy cambiando por una ecuación diferencial. Y eso por el último término. El primer término tiene esto que está aquí. Entonces la transformada me lleva a una ecuación diferencial también de primer orden. Pero hay casos que cuando tengo el x al cuadrado me llevo a una ecuación diferencial. de Así como lo oyen. Entonces, este, cuando hay coeficientes variables y derivadas, este, eh, llegamos a ecuaciones diferenciales también. Permítanme. Bueno, ¿sí bien? Dígame. ¿Sí no? Yo completo, no las partes que correspondan? Sí. De nada. No hay cuidado. Ah, disculpen. Pero entonces esta tabla es muy interesante por esa razón. El problema es que si yo tengo una ecuación diferencial cuando tomo transformadas en coeficientes variables, noten acá que son las que ya conocemos, ¿no? Estas ya las conocemos. Esta me lleva una ecuación diferencial también. Ah, bueno, esta también, cuando está al cuadrado, me, es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? A que yo no tengo condiciones de frontera de la inversa, de la transformada, perdón. Las condiciones de frontera que aparecen aquí o iniciales son de la función original, no tiene barra, como pueden observar. Entonces, lo que se pide es que eh, no puede crecer hasta infinito. Esa es una condición. Como las condiciones físicas que hemos usado, la, la solución de la ecuación que resuelvan debe de ser finita. Y de ahí pueden sacar una, alguna de las este, soluciones. Sí, pero... Observen cómo son ecuaciones diferenciales, en este caso ya es de segundo orden, entonces aparecen dos constantes al, al hacer las integraciones, si se puede hacer la integración, porque además si se dan cuenta, observen qué, qué ven aquí, saldría una ecuación con coeficientes variables y eso nos hemos dedicado a todo el curso. Entonces, cuando tengo x al cuadrado, la segunda derivada en y, y le quiero tomar su transformada de la plaza, me lleva una ecuación con coeficientes variables. En este también. Sí, en este también. Y este. Y claro, aquí estoy tomando un solo término de la ecuación diferencial ordinaria. O sea, hay que ver qué te da cada término. Pero ya con este tengo una ecuación en... en con coeficientes variables. Ahora, de este, imaginen que nada más tienen esto y tienen esto de acá, ya tienen una ecuación diferencial. Aunque esta no es de segundo orden, pues esta sí. Así es, entonces este, tiene sus complicaciones estos métodos. Bueno, este, este problema de la ecuación de B, pues lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero vamos a ver precisamente cómo se aplicarían este tipo de cosas. Y, y además esas condiciones, hay, hay que inventarle condiciones adecuadas y una de ellas es la de que la función solución de la transformada, de esa ecuación diferencial de la transformada, eh, sea finita. Es una condición muy, muy importante. Entonces voy a dejar de, de, de compartir aquí. O si tienen dudas. A ver, esta es la cinco, ¿Tienen alguna duda, comentario, pregunta? para memorizar las transformadas y sus inversas de las funciones más elementales que vimos aquí. Entonces, lo que recomiendo es hacer problemas. Así se lo, se lo van grabando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay preguntas ni dudas, voy a cerrar la sesión. Y nos vemos el martes, el martes de nuevo. Dale, profe. Gracias, nos vemos el martes. Hasta luego.